en el béisbol de grandes ligas en estos días, luego entonces del partido de las estrellas y hay una situación peculiar, y digo peculiar porque no estamos acostumbrados a esto y mucho menos con un caballero como es el dirigente de los Mets de Nueva York el dominicano Luis Rojas, que ha, ha sido suspendido por dos partidos en el béisbol de grandes ligas, luego de una discusión con uno de los árbitros, con el chief principal, como vemos ahí una discusión que se excedió la suspensión es por una discusión excedida con uno de los árbitros en ese partido donde los Mets se estaban enfrentando al equipo de los Piratas de Pittsburgh. También ha sido multado con una cantidad de dinero no revelada hasta el momento por discutir de manera excesiva. Así, ¿verdad? Es la información correcta que ha sido suspendido el dirigente dominicano de los Mets de Nueva York, Luis Rojas. Digo que es algo peculiar porque este es un hombre... Muy, bueno, yo no lo conozco personalmente, pero según el testigo de testigos oculares, que sí lo conocen, que han tenido roces, que lo han tratado, como nuestro compañero Junior Matrille, este es un hombre muy decente, muy tranquilo, muy pasivo, que no estamos acostumbrados a verlo en situaciones como esta. Sin duda alguna es humano, ¿verdad? Esto puede pasarle a cualquiera, por más pasivo que usted sea, el calor del juego, la situación, ¿verdad? En un partido intenso. Pues puede suceder, así que lamentablemente el dominicano multado repetimos una cantidad de dinero que todavía no ha sido revelada y pues suspendido por dos partidos como dirigente del equipo de los Mets de Nueva York sin duda alguna es una verdad, un escarmiento en este caso pudiéramos decirle para el dominicano y verdad que pueda aprender la lección y que este tipo de cosas tal vez en lo de aquí en adelante no se vuelvan a repetir, es el único dominicano que actualmente está dirigiendo algún equipo del béisbol de grandes ligas Por eso tiene que gozar con todo nuestro apoyo verdad Con el equipo de los Mets de Nueva York A propósito están ahí luchando en esa división este de la Liga, América, de la Liga Nacional Incluso en unos minutos estaremos dando detalles de cómo andan las posiciones Hablando de dominicanos, señores Juan Soto ha estado, señores, bateando de una manera descomunal Luego del derby de cuadrangulares parece que al hombre le gustó esa secuencia de cuadrangulares y ahora, pues, se fue para la calle en la jornada de ayer. Dos veces. Se fue para la calle el dominicano Juan Soto en la pela que le dieron los nacionales de Washington. Al equipo de los Marlins de Miami, ese partido terminó 18 carreras por una. Juan Soto en ese partido. Como ya decíamos, dos cuadrangulares. Ha continuado encendido el hombre. Batió de 4 3. Produjo 5 carreras de esas 18 y anotó tres de ellas. Con su bate, Soto está ahora de 17-10. Tiene una efectividad de 588 con cinco cuadrangulares, 11 impulsadas y 8 anotadas en 4 partidos después del partido de las estrellas. De eso es que estamos hablando. Que este muchacho ha estado bateando de una manera increíble de 17-10 luego del partido de las estrellas. cinco cuadrangulares, señores. El pasado fin de semana conectó tres y ayer lunes, otra vez, el muchacho se fue para la calle en dos ocasiones. Ha mejorado muchísimo con esta sobreve actuación desde el pasado fin de semana. Incluso está bateando 301. Es su promedio de bateo específicamente ahora. Con esos cinco cuadrangulares, Juan llega a 16 en la temporada y tiene 53 carreras remolcadas. Un fenómeno. Un fenómeno, el dominicano, que en la Liga Invernal pertenece al equipo de los Tigres de licey Y que por supuesto que a nosotros, dependientemente de que ese no sea nuestro equipo, nos gustaría verlo un día, jugar con el equipo de los Tigres. Aunque es un poquito difícil pensar en estas cosas. Pero qué bueno, qué bueno que el dominicano se ha recuperado, señores. Y que está bateando de esta manera. Ya lo hemos dicho y no nos cansamos de decirlo. Esta es una de las caras principales que representan a los dominicanos en el béisbol de grandes ligas. Y si usted se pone a mirar, la mayoría de ellos pues tienen unos 20 y 22 años. En el caso de Fernando Tatis, en el caso de Vladimir Guerrero Jr. Y otros jugadores también jóvenes de la República Dominicana que en estos momentos nos están representando y de qué manera, como lo ha estado haciendo Juan Soto en el béisbol de las grandes ligas. ¿Otro?